Bueno chicos, hoy os traigo algo nuevo, eh, Nordcar, que es así un juego de un poco de estrategia como el Civilizator o alguna Civilization creo que se llama. Bueno, alguna cosa así parecida. Y vamos a meterle caña, un nuevo mapa, vamos a hacer, no sé, algo, os, os voy a contar cómo funciona más o menos, a ver si os gusta. También hay cooperativo, como veis aquí. A ver si se ve, se ve, se ve. Sí, perfecto. Aquí hay el multijugador. Luego está el modo de historia, que es en plan como el cooperativo de toda la vida, ¿no? Y luego un jugador que es el que vamos a probar hoy. Voy a hacer un mapa nuevo y le vamos a meter caña a ver cómo, cómo se juega, ¿vale? Bueno, modo de historia, a ver qué tenemos. Vamos a poner un nombre, a ver. Oger, Erkin, Olaf, Indon, Asger, biged Olger, Leif. Olaf, Olaf, Olaf, nos gusta. Nada, vamos a poner, vamos a poner algo que nos gusta a nosotros como Wolfcast, tío. Wolfcast, vamos a poner esto. Luego, elegir el color del clan. Ah, el color del clan vamos a poner naranjita, no sé, para probar, cambiar de color, ¿no? Siempre estamos ahí, un color estático, vamos a cambiar. Hostilidad del mundo Vamos a poner bajita Para que veáis un poco todo, ¿sabes? Que no sufrir desde el primer momento Sino que sea un poco más light y podemos Tenga una jugabilidad un poco más Más tranquila eh, Tipo de mapa aleatorio Me da igual eh, Hay pequeño, medio, grande, enorme Vamos a poner medio Porque si no es enorme, tío Nos vamos a estar aquí A las 8 de la mañana, tío a ver, vamos a poner jugadores. ¿Contra cuántos? Vamos a jugar... ¿Yo? ¿Cuánto? ¿Tres? Bueno, contra tres. Bueno, está bien. Y luego, uh, para hacer victoria, ¿qué tenemos que hacer? Dominación, que es matar al otro, básicamente. Sabiduría, que es como, como más avances de sabiduría, más... Vas a ganar, supongo. Comercio, comercio, que supongo que es... Hostia, comercio nunca le, le he probado de ganar con comercio, pero... No es que sea muy relevante este juego, en verdad. La fama, que es como, por ejemplo, coger más terrenos, explorar zonas más como más peligrosas y tal, que tampoco será muy complicado. Oh, qué sed. Y luego hay eh, jugadores ahí. Y luego hay especial de mapa, que es como un, un boss enorme, ¿no? Que si te lo haces, pues ganas. Pues bueno, vamos, bueno, vamos a ello, ¿vale? rey Luego están los clanes, ya está, ¿eh? solo esto y ya nos... No, no, no, no escaparon mucho más. Yo, el que está más... más Como más cheto es este. Que te dan como un oso al principio. Los personajes y la leña de invierno reducen un 30%. eso está muy bien. Y luego también el cuervo. Que cuando, canaliza, cuando, cuando, cuando coges un terreno... Eh, o lo puedes comer, pagar con comida Con coronas Y luego también puedes atacar a puertos o sea Si tienes un puerto puedes atacar a otros sitios Así cercanos al agua Y luego también Esta que es como explotar el gremio de las ovejas Y aumentar la bonificación de producción De tus festines en un 30% Que bueno más o menos todos están el del lobo también, matar lobos y osos te dan más carne, tus unidades militares te dan un 30% más de comida y proporcionan felicidad, bueno es depende del tipo de rol que te guste jugar bueno, yo los he probado casi todos creo en principio sí, los he probado todos y el que me gusta más es el oso, es el que más arranco y es el que más tengo más facilidad a la hora de jugar que bueno, lo vamos a probar el del oso ya que es el que más se me da bien o el que más juego y bueno, esto se va a cargar la partida, se ve bien esto, está como un poco para arriba, para abajo, ¿no? Esto, a ver, gente, ¿cómo lo veis? Perfecto, Coro ya me puesto. Bueno, ahora aquí empezamos, ¿vale? Esto es la, la comida, la leña y el oro, el oro, hasta de aquí un ratito, de aquí un ratito no vamos a tocar nada ¿Qué tenemos que hacer? Ahora tenemos 4 de 6, o sea, yo ahora haré un poco rápido y os lo cuento, ¿vale? Voy a construir una casa para aumentar eh, la población, para no quedarme seco. Luego vamos a poner un scout, que es el que explora la zona del alrededor, ¿vale? Y luego vamos a hacer el leñador para que consiga más leña, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos esto así? Porque el scout va, va, va a explorar las zonas de lado para, para explotar el, el, la comida, para encontrar sitios para explotar la comida. Porque la leña la puedes exportar en cualquier campo. En cambio la comida es lo que tienes que ir encontrando en las zonas. Y de momento tenemos, vamos contra tres. Lo único que no sabemos dónde están. Porque tenemos que ir explorando. ¿Ves? Ahora tengo una zona más explorada. En la cual no hay nada. Está seca. Que bueno, muy raro. Pero vamos a cogerla igual. Y... Vamos a explorar más sitios. La leña de momento voy bien. la comida bien. Mira, ¿ves? Aquí ¿Qué pasa? Que aquí hay lobos Esto ya tengo que hacer algo para matarlos Para, con, para conquistar esta zona Que hay para explotar el, La remadería ¿Qué tendré que hacer? Pues construir esto por aquí Que venga un tío a construírmelo Y voy a, ser el, eh, voy a, voy a hacer el oso Ya que he escogido El gremio del oso ¿ves? ¿No? Es el, el clan del oso, perdona Y me da un hocico Chedo está está rotísimo Sismo está, está entretenido, también hay cooperativo Multijugador Si os gusta y tal, voy a traer un coleguilla Y lo vamos a jugar mano a mano Que está guay, porque lo que yo exploro Él, él también le vale, o lo que él explora A mí también me vale, y es muy entretenido La verdad, y con esto, con distintos Clanes, puedes compaginar muy bien Las partidas, y bueno, puedes Tradear también la comida Y eso, que está, está muy... Muy interesante, para jugar una tarde así tranquilo, está, está a, mí, a mí me gusta. Vale, este tío se ha quedado aquí y voy a hacer el oso pardo que necesito 75 de comida. ¡Ah! qué bueno Voy a esperar a que el este me explore las zonas de alrededor. Vale, aquí tengo pesca. Gente, esto es muy interesante, tengo pesca y tengo remadería. Puedo explotar dos sitios de carne para subir guay. ¿Ves que subo a 9? Tengo más 9, que bueno, está bien, ¿eh? Pero falta chichilla, al oso pardigo. Eso eso eso solo lo tiene el clan del oso. Por ejemplo, el clan del cuervo, por ejemplo, explora súper rápido y puedes, en otra isla, pues, o sea, llevar mercenarios. Está muy interesante también. Y mano a mano con el oso, ¿eh? Luego tengo esto, hola, mira, esto también nos interesa, porque pone, mejora la probabilidad de madera en esta área en un 10%, o sea, esto de madera lo pongo aquí y me genera un 10% más de lo que ya genera, o sea, está súper perfecto. Bueno, vamos a canalizar esta parte que nos interesa ahora la comida, que es uno de los puntos más principales de este juego. Vale, luego tenemos aquí... Mira, ¿ves? Para esto, ¿ves que es como una zona sin de esto? Vamos a poner... Campos. Un campo de granja para explotar este, este arenal de aquí. Pero primero de todo, vamos a ahorrar un poco de madera para comprarnos lo de remadería que está, que está, que está. O sea, es básico, ¿eh? No, no tiene mucho... En plan, guau, que hay mucha cosa. No, no. Es básico, ¿ves? Pabellón de cazadores. Pues bueno, vamos a poner esto por aquí lo vamos a enviar por aquí, luego vamos a poner otro, ves que hay una piedra, la piedra esta es para subir el lore, que es esto de aquí, la sabiduría, Qué bueno, que estos ya, mira que vamos jugando, iremos jugando, iremos viendo a ver que subimos por aquí y subimos por allá, pero principalmente vamos a vamos a poner las hachas desafiliadas, que tiene los leñas producen un 15% más de madera. Y luego iremos poniendo, ¿no? Reduce la comida necesaria para conectar una área en un 30%, es Por ejemplo, ahora en, área, en, en momentos de crecimiento... Eh, está de puta madre. Uh, Jota, no, no está gratis, tío. El juego no está gratis. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero... Yo antes de comprármelo... Me lo descargué pirata, que pesa nada. Me lo pillé pirata, estuve jugando una temporada que creo que estaba en beta. También y estuve jugando hasta que me cansé de jugar y como iban actualizándolo, iban subiendo cosas pues al final con un colega dijimos va, que queremos jugar un, Pv un PvP o un... con multijugador, vamos y al final nos lo compramos pero si tú quieres jugar en calma y eso te lo recomiendo pirática yo soy muy pirata y eso con no estemos voy a tener problemas porque realmente se me va de las manos la piratería lo llevo innato tío pues eso, yo te lo recomiendo. Pero si quieres ser legal y tal, pues no es muy caro, creo. A ver, hachas afiladas. Hachas afiladas, comercio. Bueno, lo que hemos dicho antes, hachas afiladas. Luego ya veremos, a ver. Solo que analizamos rápido. Pim pam. O sea, las primeras de estos es, es rápido. Es ir a jugar rápido. Pim pam. Y luego ir contando poco a poco. ¿Ves? Aquí hay tres draws. Los draws pegan más. Tienen poder de ataque 10, resistencia en 5 y salud 75. Y yo con este bicho tengo 10, 13 y 80. Pero claro, hay 3. ¿Sabes? Es diferente. ¿Ves? Y ahora me falta, ¡Eh! Faltan casas, ¿ves gente? Esto se tiene que... Pero para ¿A, -a, a contra no tengo madera. Ahora me he pillado los dedos aquí, ¿ves? Pero bueno, no pasa nada. Lo principal es ahora hacer la casa. Que no paran de salir a gente, porque si no para de salir gente, eso... Es... Te quedas pillado como ahora Te falta gente para poner en los sitios Por ejemplo, aquí tengo dos Esto para hacer... Se podría poner un tío aquí en la leña, tío Que soy tonto, macho no? Ahora, tengo dos Vale Nos faltan casas, ¿no? Nos vamos a poner aquí Vamos este casas Vamos a poner dos... Ah, no <ríe> Tranquilo Vale, lo próximo tenemos que hacer piedra, tío Esto esto de aquí es muy importante Para poder Mejorar las, las cabanas, las, las de esto O sea, vamos a mejorar Las casas y todo O sea, si ahora aquí hay dos, dos de dos Vamos a poner, poner Vamos a poder poner Tres de dos, o sea, tres y tres Vale, ya tenemos ah, ¿eh? casitas Vale, ahora Más ocho de madera Y más once Hostia, y ahora se, se, se acerca el invierno está muy tranquilo el juego Si te gusta estar un día las tardes y tal Vale la pena A ver, aquí tengo dos, ¿no? Perfecto Vale, aquí dos, vale Y ahora tengo que construir el campo El campo, el campo, que es esto Y nos requiere 80 de madera wow. Que vamos a Vamos a ahorrar ahora Es que madera pff, vamos a cagar pillados, eh porque viene el invierno, y ahora tengo más 8. para el invierno puede ser que tengan menos 5 o así. Y ahora tú me dirás, ¿se puede tener menos 5, Sí, <ríe> Y luego se te ponen enfermos la gente. O sea, por eso hemos escogido un, una partida así, tranquila. Dice la cantidad de comida necesaria para colonizar una área y los minores extraen un 30% más rápido. Vale. Luego... Como tampoco vamos ahora a matar a nadie Esto no, nos no, no es necesario De oro vamos No, no, no, no necesitamos mucho Vamos a hacer esto Los pues, mentes tu clan Que no estén enfermos segurarán dentro Esto está ¿Ves que pone el 8? Es por el clan Perfecto Mira, ¿ves? Menos 5 y menos 3 ¿Qué teníamos aquí? Aquí tenemos más 10 Y aquí tenemos más 8 bueno, ahora con esto de comida ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Hola! Vale, esto Yo he puesto que se gane la partida Matando a los, a los Contrincantes y o oh, Dominando El sitio este Que son las Valkirias estas Estos Están súper ch chedas, tío O sea, Tienes que ir ahí con 12 o 14 Militares de los de estos Para colonizar esto pero no es chungo, ahí no es fácil, no es fácil Ya lo probaremos Vale, tengo uno de dos Aldeano, no te acá. dos de dos Ahora tengo más cinco, supongo que sale más dos Pero ahora cuando sea el veránico, verás Vale, más ocho ¿Qué más? La felicidad, la felicidad Es cuando ves aquí Siguiente aldeano En un porcentaje, ¿vale? Y aquí nos sale... Tienes más 3, un aldeano nuevo se unirá a tu clan cada y 32 días. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un 0 un me, un o menos 1, no sale la gente. O sale muy poco a poco. Y claro, a ti te interesa pues aumentar la, la población súper rápido. Por ejemplo, esto lo vamos a conquerir. Que vamos a coger leña e, y piedra. Vamos a hacer un dos por no verás. Chunguito, chunguito, el juego es chunguito pero entretenido. Vamos a poner esto por aquí. Tú, me vas a venga, a ver. hombre. Ya ahora no me he quedado. ¡Eh, eh, eh! Que viene el lobo, que viene el lobo. Tira, tira. ¡No, tú no! Tú, para allá. A la hora. Tú, aquí. Mal, me ha venido a tocar los bobons un, un, un lobo. Vamos a poner el oso por aquí. Que por cierto, va a hacer curanderos, también hay curanderos. O sea, dentro un poco que hay aquí, hay curanderos. Hay los silos, que es para poner aquí al campo y tal, pero no tenemos madera. Y requiere 100 de madera, ¿no? Sí, 100 de madera. Se pasa, se pasa. Pero bueno, vamos a poner un aquí. Este lo voy a pasar aquí. Pavilabre. Vamos a hacer también ahora cuando tengamos 50 de madera, vamos a hacer la minería ya para comenzar a extraer la piedra. Y mejorarnos el de esto Que se, wow, se necesita 100 de piedra Hay 10 de piedra y 100 de madera Y ves, uh, permite mejorar los edificios Aumentar la población máxima en 2 Y el crecimiento de la población en, en un 20% O sea Super cheto Vale, ya tenemos, ya es el invierno Ahí ha pasado el invierno Ahora tengo más 13 y menos 18 Antes hemos cogido el invierno En más 10 y más 8 O sea, casi el doble Vale, esto aumenta la... Esto, esto es primordial, o sea, para... Uy, uy, me faltan casas. ¡No! Me voy a quedar pilla otra vez de población. oh Esto lo tengo... ¿Puedes conducir barcos en otras islas? No, pero puedes hacer un puerto y enviar barcos. Y hay un clan que es el del cuervo que envías unas tropas, o sea, si aquí estoy yo y aquí hay un enemigo, ¿no? Puedes uh, enviar tus tropas a las islas y reventarlos. Envías unos mercenarios que están súper rotos y la verdad es que revientan mucho. No, eso no sí. Sé si... Vamos a enviar este por aquí. Ahí. Ahora. No. Sí, estaría, estaría muy roto, eh, lo de las islas. Estaría guapo. No sé si hay algún modo de historia Porque también hay hay, hay modo de historia Y te enseña a jugar y tal Pero creo que no Se me quedado pillado otra vez de población Madre mía Ahora cuando mejoramos esto Podremos mejorar las casas Y en vez de ser limitado hará mucho más ya verás Vale Nada, Más 21 Esto más dos, vale piedra, ya tenemos una una de piedras, está ready vale, vamos a hacer la pesca, a ver antes de nada tenemos que hacer el curandero para curar el oso mugroso, o, mira, tencelo el puerto vamos a poner aquí el puerto ¿no? Ah, aquí. vamos a enviar Está el... a construir esto y ahora no tengo más madera que querría construir también, esto cabaña de curanderos Entra a tus aldeanos para... no, entrena a tus aldeanos para que se conviertan en curanderos que se pueden curar a los miembros de... Que curan, coño. <risa> se enrollan, coño, se enrollan más que una persona Curan. Si usted está a la mierda, pues se, se recobra toda la vida. Y bueno, pues... vale, faltaría conquistar esto, la pesca, que tenemos una mejora, me acuerdo, ¿Ves? Uh, las cabañas de pescadores pueden al, albergar un pescador más Y su producción aumenta un 20% O sea, está rotísimo la pesca Si hay más pesca, mira, aquí hay más pesca Que vamos a tener que conquerir esto y esto Que aquí hay un lobo y aquí hay dos draws. Bueno, esta era una Y luego tenemos, tenemos, tenemos Esta de aquí, aquí Hostia, pero es donde las valquirias, tío Guau, wow, guau, wow, que va este, ya te digo yo que... Porque si haces la valquiria ya te pasa el juego.